Para los antiguos egipcios, los años tenían 360 días. Estos estaban repartidos en tres estaciones de 120 días, cada una con meses formados por tres decanos, que tenían 10 días cada uno. En el fin de año, tenían un mes adicional de 5 días epagómenos donde descansaban, portaban antorchas y dibujaban encantos protectores para defenderse de este periodo considerado peligroso. Estos eran los únicos días de fertilidad de la diosa del cielo Nú. El dios Tata apostó su luz con el dios de la luna en un juego de mesa, ganando esos cinco días, en los que nacieron Osiris, Horus, Set, Isis y Neftis.